...se apunta sí. contra la presunta corrupción, vamos a decir, no, no sé, habla de presunta corrupción sí. en el caso argentino, en un proyecto que se presentó en la Cámara de Representantes, bueno, que es una especie de proyecto gemelo de lo que ya se había presentado. Presunta, en el hasta que sí, falta la sentencia firme, tenés una primera condena. Ya hay una primera condena. Pero Por falta, eso falta digo, presunta... Quizás sí, habría que sacarlo. Está de perfecto. Eh, sí. Bueno, estamos hablando de un, con, eh, María Elvira Salazar, congresista republicana, sí. que presenta la Cases Act, sí. que son siglas que representarían básicamente proyectos para obstaculizar la corrupción en la Argentina apunta a Cristina Kirchner y a otros cuatro altos representantes, vamos a decir así, del kirchnerismo, Máximo Kirchner eh, Oscar Parrilli, eh, Carlos Zanini y Juan Martín Mena, los que están apuntados para concretamente recibir sanciones, es la, lo que pretende este proyecto de ley que presenta esta congresista republicana con el apoyo de otros miembros de la bancada, con el argumento primero de cito textualmente lo que ella plantea, que son algunos de los mayores malversadores de fondos públicos en toda América Latina y de que eso compromete los intereses de los Estados Unidos eh, en el país, porque afecta, por ejemplo, a las empresas estadounidenses. Esto es lo que publicaba en su cuenta de Twitter, acabo de presentar la ley Casey que es lo que te decía recién en la Cámara de Representantes, con otros miembros del Congreso, este proyecto de ley responsabilizaría a Cristina Fernández de Kirchner y sus cómplices por un esquema de corrupción que robó miles de millones al pueblo argentino. Bueno, forma parte de estas iniciativas que existen ya desde los Estados Unidos también hacia otros, hacia otros países donde también ha habido fuertes casos de corrupción eh, y contra, por ejemplo, contábamos el caso de Horacio Cartes por ejemplo, en el caso de Paraguay. Ahí lo tenés sancionado. Ya directamente mm. sancionado. Esto es todavía un paso mm. anterior. Yo no creo que prospere, pero fíjate que mm. empiezan a avanzar. Igual, porque, este, tenés en las dos cámaras el Exactamente. Proyecto, ¿eh? Ted ¿eh? Cruz, en, ah, el, no. en el caso del Senado, ya había presentado un proyecto muy similar y ahora tenés en la casa de la Cámara de Representantes, es difícil me parece mientras hace un gobierno demócrata que se avance en esa decisión uh -huh. porque se sigue pensando en Argentina como un interlocutor que bueno. habla también con los enemigos de Estados Unidos y entonces por eso uh -huh. creo que es difícil que Biden avance en ese sentido pero en un eventual gobierno republicano, bueno, que no te extrañe uh -huh. que pueda esto terminar eh, quizás prosperando.